Que me trataran como la misma persona que, que conocieron antes del suceso que me pasó. Que me trataran igual o mejor. Por la fuerza que, que, que la experiencia y la. y la. El, el, el respeto hacia lo que hemos pasado. Que tomara conciencia eh, y que. Y mi punto fundamental de esta lucha es de que abra los ojos. Que abra los ojos y que aprenda. Y que entienda que aquí en México se fabrican culpables, hay tortura, hay impunidad. Y sobre todo, ¿sabes lo que hay? Que no hay un, un sistema de, de, de justicia justo para todos. Ahorita actualmente soy una persona afortunada. Eh, soy una persona fuerte que ha aprendido a, a, a, valor, a valorar muchas cosas y he aprendido a, a usar esta experiencia para algo positivo. Me siento capaz de muchas cosas que, lo, que, que, que creía antes, pues no, no, no tenía ni idea que podía lograr. Y a raíz de eso me siento una persona capaz de, de hacer muchas cosas. Eh, el simple hecho de estar ahorita aquí sentado contigo, el, el de ayudar gente, Con preocuparme más por otra gente ahorita que incluso por mí mismo, ¿verdad? ahorita mi visión es ayudar lo más que pueda a más víctimas.